Buenos días, bienvenidos a comentario semanal de Augustus Capital Asset Management de la semana del 10 de julio. Por el lado macro destacamos los siguientes datos. En China, los niveles de precio fueron inferiores al dato previo y al dato estimado. En Europa, los cuatro principales países publicaron sus niveles de producción industrial interanuales, siendo esta vez en Italia, Alemania y Francia inferiores al dato previo y al dato estimado, y en cambio en Inglaterra fueron superiores al dato estimado, pero inferiores al dato previo. Además, el Banco Central Europeo anunció que aumentaba su objetivo de inflación al 2%, siendo históricamente de un objetivo de entre el, algo menor al 2%. Este nuevo objetivo nos indica que el Banco Central Europeo está dispuesto a seguir emitiendo nueva moneda o aumentando sus políticas monetarias expansivas. Esta semana los datos macroeconómicos no han sido tan fuertes como los de la semana anterior. Esto, acompañado con el repunte de casos debido a la variante Delta, ha generado cierto temor a los inversores. Sin embargo, nosotros creemos que debemos mirar la economía a nivel global. A pesar de que el número de casos está aumentando, la actividad económica sigue funcionando correctamente y sigue creciendo. Sí que es cierto que algunos, turis, algunos sectores como el sector turístico se podrían ver más afectados. Sin embargo, a nivel general, a nivel global, no vemos que este aumento de casos se esté transformando en un riesgo para la economía. Un saludo y nos vemos la semana que viene.